es que siempre ha sido así siempre ha sido así le echa la culpa a Lucifer de todo lo malo de todo lo malo culpa de Hollywood que también se dejó llevar la industria cinematográfica se dejó llevar por la religión católica y todo lo malo que sucede en el mundo le echa la culpa a él pero cuando veo una persona próspera como ustedes, cuando veo una persona adinerada, ahí sí no le dan el mérito a él, ¿verdad? Cuando alguien dice, que soy pactado, es una persona rica, que no tengo problemas económicas, económicos, perdón, ahí sí no le adjudican ese éxito a Lucifer. Es así. Aquellas personas que nos están viendo en las diferentes redes sociales, y los invito a que haga un pacto con mi señor Lucifer, Aquí ya, se quiten, se quiten esos prejuicios de la cabeza. Aquí los presentes, es un, una, un firme testimonio, es, una, es algo real de que pueden cambiar de vida. Ellos lo hicieron y ustedes también lo pueden hacer. No radiquen más esos temores y no les estén echando la culpa de todo lo malo que pasa en tu vida a los que quieras. Los culpables, esas religiones a las que ustedes han venido siguiendo y ese Dios. En muchas religiones le inculcan a usted, casi que le obligan, no puede tener pensamientos impuros. Porque saben que los pensamientos impuros llevan a la acción. Y llegar a la acción cuesta dinero. Algo ella lo que tiene que gastar. ¿Y qué necesitan los pastores de las otras iglesias? Que usted le lleve dinero a ellos. A ellos no les conviene que a ustedes se gasten su dinero. Perdón. A ellos no les conviene que ustedes gasten el dinero en diversiones, en placeres de la vida. A ellos les conviene que usted esté pobre y que tenga el dinero que se gana para que se lo lleve a ellos. O los que me están viendo en este momento, o estoy diciendo mentiras, o no es así, o me lo estoy inventando. Ah, no, eso es un invento del hereje de Víctor Daniel Rosso, es un charlatán, es un mentiroso. Es verdad. Es la realidad señores, o no es así, o ustedes acá presentes cuando iban allá a llevar el dinero al pastor o al bueno, al líder espiritual que ustedes seguían no los prohibía muchas cosas, y el poco dinero que se le quedaba, no que llevar él pero si usted se gastaba el dinero el placer es para ustedes, para usted y para sus hijos El 31 de octubre, no, no pueden celebrar el 31 de octubre a los niños porque no pueden pasar los niños sobre el juego, que es esa estupidez, que es esa falta de razón, ese atropello. Claro, el 31 de octubre cuando uno saca a los niños, los hijos, yo en personas también lo hago, cuando saco a mis hijas eh, disfrazadas, hay que gastar dinero en la calle, lógicamente, el disfraz está dinero. Y justamente el 31, día de quincena. yo imagino muchos líderes de, de, de muchas iglesias, doctrinas, mordiéndose las uñas 31 de octubre, no, no, no, ni iglesias, ni fieles van a estar sin dinero. Por eso les prohíben que infracen a los niños. Para que tengan dinero, para que no hagan dinero en cosas materiales, banales. Ah, pero ese dinerito sí, se lo lleva a ellos. Y ustedes siguen igual de pobres es así, señores los aquí pactados que se revelaron y cambiaron su vida y ya no tienen ese tipo de problemas económicos ni se le arrodillan a ningún líder espiritual saben qué? aquellas personas que quieren hacer un pacto con mis señores y que nos están viendo en las diferentes redes sociales los pueden contactar a los teléfonos que te ven en pantalla lo pueden hacer a distancia o lo pueden hacer acá en el templo y cambiar sus vidas como ellos también lo hicieron vamos a dar por terminado la transmisión para las redes sociales y vamos a empezar eh, la reunión privada, atrévete ya y entonces